Bueno, pues en nuestra tradición 2.0 de hoy nos vamos hasta Benavente y vamos a hablar de unos premios de música tradicional que nos van a presentar pues parte de sus protagonistas. Primero, lo primero es lo primero y le damos las buenas noches a Mario Martínez que está aquí, que ya no está atento a lo que está, eh Mario. ¿Qué tal estás? Aquí está por buenas noches. ¿Qué andas buscando por ahí? ¿Qué, ah, ¿qué no estaba viendo si, si los calcetines tenían buen color. <risa> Vale, bueno, eh, hoy vamos a hablar de esos premios, ¿por qué? ¿Por qué nos has traído a estos invitados hoy a, a la 8? Pues ya son cinco años los desde que empezaron estos premios, unos premios que ellos nos contarán a través de quién se crearon y cómo han evolucionado, pues pretenden apoyar eh, tanto a una persona eh, nueva, digámoslo así en el folclore, un joven valor, una persona de proyección futura, como a esa otra persona o grupo que ha podido pues a lo largo de los años pues generar una, un bagaje, una trayectoria que sea digna de mención. Y como hemos dicho, pues son cinco años ya, ya esos premios eh, tienen una base, ya tienen un asentamiento pues, que hace que tengan ya cierto nombre y sean ellos los que nos puedan contar hoy pues cómo han eh, tenido su evolución, cómo han conseguido mm. llegar a donde han llegado. ...y cómo van a ser este año. Eso, eso, porque creo que ha empezado el proceso... ...aunque la gala la tenemos para mayo... ...hay que estar muy atentos ya. Bueno, vamos a presentar al director de estos premios... Eh, ...Goyo Diez. buenas noches Goyo. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Camino Fernández... ...presidenta de Arlafolk. Buenas noches Hola, buenas Camino. noches. Chicos, contadnos cómo empezó este proyecto... ...hace cinco años... ...y cómo se presenta en este 2013. Bueno, pues la verdad que el proyecto empezó... ...como tú muy bien dices, en 2009... Esto surgió desde Elías León Felipe de Benavente como un intento de dignificar, revitalizar un poco la música tradicional, especialmente de cara a los más jóvenes. ¿no? Yo soy profesor del instituto uh -huh. e, e intentábamos un poquito pues, trabajar aspectos relativos a la tradición musical y hacerlo de una manera un poquito más dinámica, más original si cabe y se nos ocurrió la posibilidad de um, abrir un par de premios, como muy bien comentaba antes Mario, pues a un joven, porque queríamos que los chicos vieran que hay chicos de, casi como ellos, o poco sí. mayores que ellos, que siguen sí. haciendo folclore, es decir, romper un poco esa idea que alguna persona podía tener de que la música tradicional o folclore es algo de mayores, sí, que sí. no, ¿eh? entonces uh -huh. al ver a chicos jóvenes tocando, pues rompíamos un poco esa idea, y por otra parte también, pues ...tener un reconocimiento con todas aquellas personas o agrupaciones... ...que han dedicado toda su vida musical... Pues ...a conservar, a transmitir ese, esa música que es de todos realmente... ...y queríamos que unos premios pues, podía ser una idea muy bonita porque... ...era eh, una forma de premiarles y que los más jóvenes vieran... ...que eso era digno de mérito, era digno de un premio... ...entonces de cara a los jóvenes era una forma interesante de dignificarlo... ...y así surgieron en 2009... Y poco a poco, bueno, pues estamos eh, en el quinto año porque la verdad es que fueron muy bien acogidos y la cosa ha ido creciendo. Uh -huh. Camino, ¿cómo ha sido este, este recorrido desde la primera gala hasta lo que se está poniendo en marcha ya, que es la quinta edición? ...bueno pues ha sido todo un periplo de, de diferentes actividades... ...conocer gente, conocer músicos... Eh, ...estimular también a, los, al, a la parte del instituto... ...que es una parte también muy importante... ...pues para eso, para llegar al punto en el que estamos... ...en que ya somos reconocidos, en que ya la gente acude a nosotros... ...y en la que ya tenemos un nombre dentro, dentro del mundo de, de la música tradicional. Uh -huh. Vamos a ver, bueno estamos viendo ya... Eh, ...pues fragmentos de, de las galas de, de otros años... Que, que bueno que nos pueden dar una idea de qué es lo que va a pasar este año no supongo que la estructura sea más o menos parecida o hay muchos cambios este año Oye, bueno pues hombre la estructura un poquito se mantiene todavía no en la gala siempre, queda mucho todavía exactamente siempre hay lugar a, a, a la innovación no siempre todos los años queremos ...poner algo, algo distinto lógicamente... ...pero bueno, un poco la estructura sí se mantiene ¿no?... ...aquellas personas que hayan podido asistir... ...y que asistan este año que por supuesto esperamos... ...que el teatro se llene como hasta ahora pues ha venido ocurriendo ¿no?... ...y ya aunque sea muy pronto pero ya les hacemos la invitación ¿no?... ...para ese 17 de mayo ¿no?... ...en Benavente... ...pero no solamente a la gente de Benavente sino a, todo la, a todos los zamoranos de la provincia... ...incluso de, de fuera ¿no?... ...que luego que nos puedan ver... ...pues la estructura gira un poco en torno a lo que es la entrega de los diferentes premios... y eh, actuaciones musicales entre ellos. ¿no? Porque aunque sí es verdad que hemos comentado que están estos dos premios, el premio MT Joven Valor y el premio Trayectoria, eh, también hay otras dos modalidades que hemos ido mm, compaginando y que implican directamente a los más jóvenes, es decir, hemos abierto unos premios en los cuales son invitados a participar centros educativos de educación primaria y otros premios para educación secundaria, ¿no? de tal manera que estemos intentando también involucrar de una manera activa a los más jóvenes en lo que es el tema de la música tradicional, lógicamente adaptado a su nivel de edad, incluso a los maestros y profesores, entonces premiamos a los colegios que trabajan este tema, hay unas bases específicas para ellos y también a los alumnos o alumnas de secundaria que elaboran una serie de trabajos y que hacen unos trabajos de campo vinculados a la recopilación de música tradicional, por lo tanto en la gala de los premios vamos a tener el premio MT Joven Valor de este año, el premio MT Trayectoria más un premio MT Primaria y otro Secundaria, secundaria. y como digo todo un poco alineado con una serie de eh, actuaciones musicales eh, y de entrega de, de premios eh, que hacen que bueno que la gala sea dinámica yo creo y e interesante y de hecho bueno pues la verdad que ha sido muy bien acogida yo creo por, por este motivo ¿no? uh -huh. camino en la parte este de los centros 12, bueno aparte del a joven valor y por supuesto premiar princesa, esa, la princesa, la princesa, esa vida princesa, no esa vida dedicada a, a la tradición y a la música, a la a la música me imagino que los resultados durante estos años sí que se empiezan a ver ya en el amor que le empiezan a coger los chicos, a, a la música y a esa investigación que nos estabais diciendo, que también se hace desde los centros. Claro, gracias a estos centros se ha acercado un poquito el mundo del folclore a, al instituto, ¿vale? Y ya todos los años, cada vez, cada año, son más los colegios que, y los institutos que quieren formar parte del proyecto, que nos mandan sus proyectos, que nos mandan sus trabajos y que se involucran con, con, con este proyecto. Intentamos que las dos, las dos partes de, de los premios vayan de la mano, tanto la parte un poquito más profesional ...como puedan ser los adultos, como los pequeños... ...porque los pequeños, viendo a los adultos... ...van a, van a entender este mundo un poquito mejor. Uh -huh lo van a entender mejor, lo van a, a querer más uh -huh. y, y, y, y quién sabe, oye, que a lo mejor estáis haciendo la cuna de, de futuros artistas que luego van a dar la vuelta al mundo, nunca se sabe sí, la idea es que se piquen un poquito claro. y que más adelante quién sabe si alguno de los jóvenes valores venga de sus trabajos de instituto. Es decir, habéis puesto la maquinaria a funcionar y, os, y está yendo bien, así que eso es de agradecer. Decías Goyo, cuando yo decía, madre, el 17 de mayo es la gala, pero me decías, ya, ya, pero es que empezamos la cosa ya ahora. ¿Qué es lo que, lo que empieza ahora ya de cara a esa gala que es bueno, la guinda del pastel? ¿no? Sí, efectivamente. Los, los premios llevan un, todo un desarrollo. Este año hemos comenzado a principios de febrero con una primera fase inicial de propuestas en la cual pues nosotros desde la organización, tanto desde Arlafol como Elías León Felipe, pues, eh, ponemos en marcha todo el, todo el mecanismo. Y en el caso del premio MT Joven Valor y Trayectoria, pues damos la opción a toda aquella persona que quiera a que proponga personas, nombres para tanto joven valor como trayectoria, ¿no? a raíz de, de que pasa esa fase inicial de propuestas que ha terminado ahora a final de febrero, comienza lo que es la fase realmente como tal de concurso. Y en esa fase de un curso en la cual estamos eh, inmersos eh, y que pues, se puede seguir perfectamente a través de la página web de, de los premios, eh, www.premiosmt.com, no tiene ni pérdida, pues ahí se puede entrar y ahí cada persona pues puede emitir su voto, tanto al joven valor como al trayectoria que, que quiera. ¿no? Toda esta fase pues que ya, ya está en marcha, como digo, y además este año de una manera especialmente destacada, ¿no? porque el número de visitas de la web está, está realmente corriendo de una manera increíble, afortunadamente, lo cual quiere decir que. Que tiene un seguimiento eh, cada vez mayor, pues eh, llegar hasta final del mes de ma de marzo, de marzo, y ahí con los Tres finalistas que más apoyo hayan tenido, tanto de joven valor como trayectoria, se abrirá una fase de jurado donde hay un jurado que a lo largo de la primera quincena del mes de abril pues decidirá quién será finalmente el ganador en cada una de esas dos modalidades. Paralelamente, otros jurados decidirán los premiados de los alumnos de primera y de secundaria y el resto del mes de abril ya se tratará de preparar todo lo que es la gala, actuaciones, en fin, eh, uh -huh. todo lo que es la, supone la coordinación de un evento de este tipo, para que eh, a mediados de mayo tengamos ya todo listo y podamos hacer la quinta gala, gala concierto que llamamos nosotros. Gala concierto. Gala concierto de los premios mt 2013. Bueno, pues eh, nosotros... ...podemos formar parte de estos premios... ...pues eso, emitiendo nuestro voto, ¿no? Tenemos esa página abierta... ...www.premiosmt.com... ...con las siglas... ...premiosmt.com... ...y ahí votamos al joven valor que más nos guste... ...y también a, a la trayectoria... ...las propuestas están hechas... ...ahora falta resolver eh, votaciones... ...si cada vez tiene más visitas la web... ...nos imaginamos ...que, que, que en Benavente por lo menos y en la zona... ¿Se está muy pendiente de esta, de esta gala y de estos premios? Sí, sí, se está pendiente. De hecho, la gente, en cuanto ha terminado la primera fase, ha estado preguntando, ¿cuándo dais los resultados? ¿Cuándo está? Hemos recibido diferentes correos informándonos. La gente está muy atenta y está muy pendiente. Uh -huh. Todo el mundo quiere apoyar a su, a su músico preferido, todo el mundo quiere participar y, y enterarse de, de cómo va. De cómo va. Uh -huh. Pero incluso en Benavente y, y, lógicamente, al ser por la red, que es una de las grandes ventajas que tiene, yo diría que en, casi en cualquier parte del mundo. Claro. ¿eh? De hecho, el año pasado, yo recuerdo, así es una, una anécdota, no pero recuerdo que hubo 12 votos emitidos desde Islandia, por ¿Sí? ejemplo. ¿no? Claro. Algunos desde Israel, desde Estados Unidos. Hombre, yo quiero pensar que sea gente de aquí... Sí, de España o... al menos, de uh -huh. España al menos que está allí. Digo yo, no, lo, que sé, eh, a... no lo sé. No sí, sé. Sí. O que conoce a Pero bueno, en todo caso, mmm, es eh, las votaciones, mmm, vota gente desde lugares mmm, de toda España práct prácticamente. ¿no? Uh -huh. Hace dos años, eh, sin ir más lejos, vino un autobús entero de Madrid a la gala. Eh, porque uno de los músicos ganadores tenía vinculación con la casa de allí, de eh, regional, y bueno, pues vino un autobús entero, es decir, movilizan afortunadamente cada vez gente de más lejos. Uh -huh. Es cierto que Benavente es un poquito al centro, porque bueno, es de donde arrancó, eh, y bueno, y creo que es importante, ¿no?, que Benavente se haga un hueco en, en el mundillo de la música tradicional, el ayuntamiento lo está apoyando muy bien, como lo está, desde este año pues lo hace Diputación y otra serie de patrocinadores y colaboradores, que no hay que olvidar que son importantísimos, sí. porque esto se mueve también gracias a ellos, ¿no?, sí. eh, y pero bueno, que el hacerlo a través de la red permite esa ventaja, es decir, que uh -huh. se puede participar de manera globalizada allá donde esté, y de hecho se está haciendo. Bueno, pues a ver si vais a tener que abrir un premio internacional que nos lleguen <risa> grabaciones desde Islandia, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, Goyo y Camino, muchas gracias por venir esta noche, a abrirnos un poquito más el mundo de, de estos premios, cómo han surgido y cómo han evolucionado y lo que tenemos ahora, y que repetimos que estamos en esa fase de votaciones, así que podemos hacerlo en esa página web www.premiosmt.com Chicos, gracias por venir gracias. A vosotros Mario, que gracias por proponernos este tema, conocerlo un poquito más, estos premios de música tradicional Nada, ya sabemos la tradición en, en el 2.0 también en estos premios Por supuesto, bueno pues eh, nosotros eh, continuamos porque vamos a cerrar ya el programa de hoy Terminamos de esta manera.